Nicaragüense, el destierro o exilio, no es renunciar a los derechos humanos. Y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país. Además de atención a necesidades básicas, albergue, atención médica, psicosocial, educación gratuita para los hijos y capacitación. En Costa Rica, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. RED, Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados. SOS en Nicaragua, Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras. Senderos, Sejil, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición,